Playa Grande te puede encontrar el mejor balneario que hay en toda nuestra zona, con una estupenda comida. La comida nuestra es una de las mejores de toda la costa. Tenemos unos precios y unos servicios muy agradables para todos nuestros visitantes. Todo el que viene aquí a Playa Grande viene encantado y se va maravillado con, la comi con nuestra comida y con nuestro precio. Además, las, las atenciones nuestras son en primera. Siempre digamos que los clientes de nosotros son toditos VIP y tenemos la creencia de que el 90% de las personas que vienen a nuestra playa, tanto playa grande como playa preciosa, que son dos playas vírgenes que están con una naturaleza estupenda, tienen los mejores servicios. Tenemos un servicio en la misma playa que el cliente va, le mostramos lo que tenemos, el cliente tiene oportunidad de elegir lo que quiere. Si confía en el, en el camarero que le está dando servicio, pueden confiar en él, porque tenemos una pequeña asociación aquí que somos muy rígidos en eso, porque nos gusta mantener a nuestros clientes y proteger a nuestros visitantes. ¿Cuáles atractivos podemos encontrar en Playa Grande? Principalmente es una playa diferente, tiene una belleza absolutamente natural, con una agua totalmente cristalina, verde esmeralda, con una vegetación completamente verde y vuelvo y recalco nuestras atenciones y nuestra amabilidad que tenemos con nuestros visitantes son lo que nos traen a nosotros A varios minutos del municipio de Río San Juan está ubicada una de las playas más hermosas del país y la más larga de la costa norte que lleva muy bien su nombre tiene una amplia franja dorada de arena ...la misma está rodeada de complejos hoteleros de fama mundial... ...pero sigue siendo accesible para los visitantes... ...que llegan desde lejos... ...para disfrutar de sus aguas transparentes... ...este paraíso natural... ...es visitado por personas de todo el mundo. Formidable, me parece muy bien, muy bonito... ...el servicio muy simpático y muy bueno... ...y mucha simpatía que me encuentro yo aquí... ...con muchos amigos... Está formidable. ¿De dónde vengo? Sí. De Francia. La playa es de fácil acceso. La misma está ubicada a tan solo 15 kilómetros al oeste de Río San Juan. Playa Grande, cuenta con un buen ambiente típico. Aquí podrás encontrar todo tipo de bebidas nacionales e internacionales, al igual que una diversa variedad de platos. Bueno, aquí nosotros tenemos pescado, tenemos pulpo, el lambí, el camarón. Eh, cuando la langota no está te en veda, tenemos la langota. Eh, ¿Pero qué es esto? Este es un palgo, este es una colirubia, este es otro palgo. ¿Y qué precio tiene esto? La libra de ese sale a es el 150 pesos, pero eso te incluye tu arroz, tu ensalada, tus tostones, todo eso. eso completo? Exactamente. ¿Con eso puede comer una familia completa? Una familia completa, como de 15 gente. 15 personas Sí, porque es grande. ¿Y la libra de, de aquella? Este hace el 50 también. Tenemos el chillo cuando tenemos también. ¿Y en cuanto a la bebida, y eso? ¿tiene? Tenemos mojito, piña colada, eh, mojito chinola, mojito de limón, la calpiriña, la cerveza, coco loco, que es un trago muy especial que preparamos en el mismo coco. Playa Grande cuenta con todas las características. Para compartir con tus familiares y amigos, si piensa viajar esta semana mayor, Playa Grande es una opción interesante para ti.